Señores, retornamos nuevamente por aquí. Al hacer la pausa decíamos que con el diputado Elías Matos hablamos de legislatura y demás, pero ahora tenemos que hablar del PRM. Elías, el pasado domingo se aprueban nuevos estatutos con diferentes cambios desde lo que tiene que ver actualizarlo a nivel de la Constitución, pero también modificaciones puntuales como tener que tener una militancia consecutiva y también cambios y hasta sanciones para aquellos que puedan faltar en algún tipo de reglas y normas dentro de este partido. Cuéntame, Elías, ¿qué te parecen estos estatutos? De verdad que bien, me identifico con ellos, eh, eh, me siento bien representado con lo que establece ahora mi partido a través de sus estatutos. Esa violencia de género, esa sanción y esa posible sí. expulsión, eh, y en otras áreas también, eh, para mí fue más interesante incluso que lo de actualizar los estatutos a los que establece la constitución sí. y las leyes de partidos y agrupaciones políticas de este momento. Elías, hay algo que llama la atención en el caso puntual de las aspiraciones a presidente o secretario general de este partido, cuatro y cinco años de manera consecutiva y un partido que cumple precisamente en el día de ayer siete años de fundado, ¿Esto no pudiera limitar o coartar las aspiraciones de dirigentes de este partido, Elías? Fíjate, eh, casi los reglamentos de cada uno de los partidos, uh -huh. de los existentes, establecen un tiempo para que aspira, aspirar a acceder a ciertas posiciones. Sí. Porque la verdad es que una persona que llegue hoy al partido sí. de, otra, de otra organización política, entonces pudiera aspirar a presidente y todavía no se ha formado en el partido uh -huh. y no tiene... Y no lo conocen, a sí. lo mejor no ha generado la confianza tampoco okay. Pero puede aspirar a presidente En el caso de, del partido, como fue un partido nuevo, sí. de, apenas del 2015 Entonces no tenía esa limitación de tiempo, no tenía ese rango de tiempo Para poder aspirar a posiciones, porque es nuevo de por sí, sí. Pero una vez ya pasan siete años Entonces se establecen este, estos rangos de tiempo para aspirar a posiciones Como la que bien establece sí. de presidente y secretario general pero eso no aplica para esta, para elegir estas, estas autoridades de ahora. Okay, estas son para las próximas autoridades, sería 2022-2026, okay. sería para el 2026, porque las de ahora ya tienen que eh, hacerse el, las elecciones sí. para aproximadamente para junio-julio de este mismo año. Okay. Elías, tú has sido muy reiterativo en el tema de la violencia de la mujer. Si pasáramos balance así rápidamente hay algunos compañeros dirigentes de tu partido que han tenido situaciones de violencia, hechos que han sido muy conocidos y otros casos también cuestionados. ¿Esto aplicaría para esto o sería a partir de aquí, de estos estatutos? Debe aplicar, debe aplicar. La verdad es que si algo tengo de manera particular, yo sí. es que siempre voy a estar en en contra de, de la violencia de género. Muy bien. Sí, y entonces eh, un, un partido, como, se, como bien se hace llamar este, revolucionario moderno, si sí. hablamos de desarrollo, igualdad, entonces debe haber igualdad, pero debe haber también otras cosas, debe haber buen trato, buenas acciones. Sí. Tenemos que predicar con el ejemplo. Oh, sí. En nuestro accionar, eh, como partido, como organización política, este, eh, con este enfoque socialdemócrata, sí. entonces es para que la sociedad nos reconozca buen comportamiento en todas las acciones, sí. en la familiar, en la de trabajo, en la política, en la sociedad, en todas, en sentido sí. general, en la académica, en todos los ámbitos en los que nos encontremos. Que nosotros de alguna forma podamos generar la confianza y decir con orgullo que somos revolucionarios modernos, pero apegado a una ruta de buenas acciones en el que no se pueda cuestionar ni señalar acciones inadecuadas a uno como miembro de un partido. Entonces tenemos que predicar sí. desde nosotros mismos como el, con el ejemplo y así vamos a atraer a otros actores a que van a confiar en nosotros porque nosotros somos un ejemplo de comportamiento sí. y entonces también podemos hacer una organización más grande y más fuerte con el tiempo. Ok, el tema juventud y género también fue tocado, pero hay algo muy importante y en tu caso que está ligado a diferentes sectores. ¿Sabes qué es determinante en un partido? Nuestros dominicanos en el exterior, una secretaría, eh, esa apertura. ¿Cómo evalúa tú esto y los resultados que esto pudiera tener para el PRM? Es muy interesante y, y es otro de los puntos que más me agradan también, sí. que pueda haber una secretaría para dominicanos en el exterior. Fíjate sí. que nosotros tenemos todos los representantes de Ultramar en la Cámara de Diputados, sí. todos, nos sacó el PRM, siete representantes, siete diputados de Ultramar. Sí. Entonces, asimismo, también tenemos que tener una secretaría, pero con personas que vivan allá. Que quien, sea presi quien presida esa secretaría, entonces también sean personas que vivan allá y que pueda canalizar todas esas demandas que existen de nuestros eh, eh, dominicanos en el extranjero también con las autoridades de aquí y se le pueda llevar soluciones a través de un gran liderazgo que se forme en el exterior. Eh, déjame ver si rectificar algo. Cuando tú dices que viva allá, es que tiene que tener el domicilio allá y hacer vida allá, porque tú sabes que a veces tienen una dirección, pero muchas veces lo vemos más aquí en Santo Domingo que en el lugar de esa actividad en el exterior. Efectivamente, Robert, así establecen los estatutos, que debe residir en el extranjero, allá en la misma demarcación en donde se va a, a, a tener esa secretaría. Ok. Elías, es también muy importante, dentro de esos temas, el caso muy puntual de diferenciar entre militantes y simpatizantes. Hoy en día los partidos cuentan con más simpatizantes que militantes. ¿Por qué hacer esta diferencia, Elías? Es para empoderar más a las personas, de que se sientan que están en su casa. Okay. Por eso eh, eh, los militantes. Tú sabes, y, y este partido ha ido creciendo mucho y muy rápido. Si te fijas, que aunque nacimos grandes ya, sí. porque emigramos del PRD por la, todo por toda esa situación que se dio en el PRD, eh, esas luchas que se llevaron a cabo tratando de rescatar el partido, 37 sentencias en sí. contra, y al final no nos quedó otro camino que emigrar y formar sí. este partido. Nació grande, pero tenemos que seguir haciéndolo grande. En el 2016 ya nosotros teníamos una cantidad importante de diputados y de regidores, sí. que fue en las primeras elecciones con apenas un año de formado. Sí. Regidores, alcaldes y diputados, y, ya para, y también senadores. Y entonces para 2000 ahí sacamos en el, en, el, en el orden presidencial más de un 35%. Y entonces ahora, como partido, en el 2020, 48% solamente como partido. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa, con esa parte que establece sí. fortalecernos más como militantes cada día. Muy bien. Elías, creo que como punto importante nos queda pendiente y no podemos dejar de mencionar que la actualización de estos estatutos a la Constitución deja muy clara las posibilidades de las aspiraciones del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es tu opinión en este orden? Te cuento, Robert, que el enfoque del presidente, aunque la gente ha entendido, sí. ha interpretado un discurso eh, eh, reeleccionista del presidente, pero el, lo que yo sigo del presidente, lo que yo leo en sus acciones, sí. es que el presidente está en el 2022 sí. en hacer un buen gobierno. Ya, ya hicimos el trabajo en el 2021, ¿verdad? Sí. Y fíjate cómo somos un referente internacional en materia de turismo. Sí. Eh, en manejo de la pandemia y en otras áreas también entonces el presidente está enfocado en el 2022 y, y qué bueno que, que se pudieron actualizar sí. porque lo que la constitución no prohíbe no lo puede prohibir un reglamento interno de un partido sí. y se pudo actualizar pero para mí el enfoque del presidente es hacer un buen trabajo okay. es que la gente sienta la satisfacción de que votó para producir un cambio y el cambio se está dando en cada una de las acciones que se está llevando a cabo por parte del presidente Luis Abinader. Muy bien. Elías, mencionaste el tema turismo. Recuérdate que nosotros recientemente estuvimos dando cobertura en lo que fue la Feria Fitur. Números muy importante. acuerdos, acercamientos. Allí hubo una representación de la Cámara de Diputados, el representante de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, estuvo allí y vimos un buen equipo legislativo dándole seguimiento a estos temas. Pero en tu condición de legislador, ¿cómo evalúas tú no solamente esa feria, sino el desenvolvimiento que ha tenido el turismo ya luego de la pandemia y en la gestión del PRM de manos del ministro David Collado? ¿Cómo tú evalúas esto? Eh, fíjate, yo puedo valorar lo que sucedió en diciembre en el sí. país. Más de 100, 700 mil extranjeros vinieron a hacer turismo al país. Okay. Imagínate en un solo mes, cifra récord histórica. Sí. Pero sucedió en noviembre, récord, el mejor noviembre de la historia, okay. el mejor octubre, el mejor septiembre. Desde agosto venimos mes por mes haciendo cifras récord en la llegada de turistas al país. Imagínate el dinamismo que genera eso en nuestro país para nuestra economía. Nosotros somos un país en el que nuestro Producto Interno Bruto, el turismo, representa un porcentaje importante, y, esa, y eso genera muchas oportunidades. Tú no te imaginas lo bien que yo me siento cuando desde esa feria anuncian la región que va para Pedernales, sí. y ese desarrollo en materia de turismo que representa eso, pero no solo para Pedernales, para Barahona, sí. para Bauruco y para Independencia. Esa región enriquillo, como llamamos, sí. que él comprende cuatro provincias, de ahí de Bauruco van a trabajar en Pedernales, sí. de Barahona y de Independencia. Yo tengo una experiencia que recientemente estuve en las terrenas y siempre pregunto y, y, y entro en conversación con las personas que nos atienden, los, ya sean los restaurantes, en los diferentes lugares que tienen eh, eh, el turismo en esa zona y en los hoteles y siempre me dicen, bueno, yo soy de San Francisco sí. o soy de Nagua. O so, sea, las provincias cercanas tienen una importante presencia, de personas que solamente en se trasladan a, es a esos puntos de trabajo. Qué bien. Y eso en el sur genera eh, un impacto importante en materia de bienestar para la familia del sur, que te decía ahorita, fuera del aire, que es donde hay tanta falta de oportunidades. Sí. Y eso va a desarrollar toda esa franja desde Barahona, esas diferentes playas, los ríos, esos balnearios que están en toda esa zona, Bauruco, nosotros le decimos, como le decimos Neiva, ¿verdad? Sí. Barahona, hasta Pedernales. Allí hay mucho, eh, eh, mucho para explotar el turismo. Ahí están sí, las aguas termales. Sí, claro que allí sí. Allí están los ríos y, y, y toda esa zona boscosa, de ecológica, de montaña, de montaña, de montaña que, sí. tiene, que tiene toda esa. esa esa zona de la costa, desde sí. Barahona hasta hasta casi hasta Enriquillo para Oviedo, buscando toda esa zona. Eh, eh, yo te interrumpo ahí porque el, el tema me apasiona. Yo siempre he dicho, Elías, que yo no sé cómo es que no se ha podido explotar un turismo de montaña en toda esa zona. Porque yo digo que desde Polo, la mina del Arimal, todo ese trayecto, eso da una ruta una ruta ecológica brillante. ¿Por qué es que eso no se ha explotado ahí, Elías? Porque hacía falta voluntad política. Y el gobierno tiene voluntad política en producir el desarrollo de esa costa de Barahona hasta Pedernales. Y ahí vamos a tener todo tipo de turismo, el ecológico, el de montaña, el de playa, sol sí. y playa, con las diferentes playas que tenemos en esa zona, y en Bahía de las Águilas. De manera que te cuento que si vas ahora, cuando sí. vuelvas otra vez, vas a encontrar un avance importante y muy significativo en esa zona de Barahona, Pedernales, Baoruco y sí. hasta una parte de Independencia. Va, vamos a tener que hacer esa ruta. Es, <ríe> es interesante, es. es interesante. Elías, no quiero dejar de aprovechar tu condición de ese regidor y municipalista, un conocedor a, a fondo de esto, porque tú representas la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Así es. una de las zonas con más oportunidades, espacios turísticos, hoteles, bares y restaurantes, que siempre uno ha estado pendiente de que esto se pueda seguir aprovechando a nivel municipal. ¿Cómo valora tú el avance que va teniendo la circunscripción 1 en este sentido? La circuncrición, bueno, esa es la de todo el, el país, es como la parte más representativa sí. en materia de comercio, de negocio. Yo decía más temprano que incluso el crecimiento vertical se sí. da aquí, en la 1, sí. ¿no? porque entonces nosotros tenemos poco crecimiento horizontal. Cierto. Y aquí tenemos necesidades, tenemos que trabajar por el medio ambiente. Sí. Eh, por la inseguridad ciudadana sí. y el tránsito. El tránsito son parte de, para mí, desde mi enfoque, mi punto de vista, las necesidades, las problemáticas principales que tiene esta circunscripción 1. Eh, yo creo, buen día, interrumpiéndote ahí, que el tránsito debe ser el 1-1. El 1-1, sí. totalmente, totalmente. Sí. De acuerdo contigo. Por eso desde el gobierno local se están implementando muchas medidas. Ahí está el plan piloto de... de ...de aquí mismo, de esta zona de Naco... Sí. Eh, es que cuando tú fuiste regidor... ...fue que se llevó a cabo este se, primer piloto... ...se, se en la llevó zona. a cabo, el, sí. el primer, la primera sí. etapa... ...del polígono sí, central... claro, que sí, claro que ...yo estuve sí. trabajando ahí, porque sí. era parte... ...de esa comisión de, sí. de tránsito... ...pero también se llevó a cabo... ...también recientemente el plan piloto... ...para eh, eh, sacar los camiones... Sí. ...de carga... ...por la circunvalación, dándole facilidades... ...de que no paguen peaje... ...y una vez se, se ha estado haciendo sí. un trabajo creo que hay que poner y mantener la atención y el enfoque de que, de que se continúen haciendo sí. esos trabajos. Y como te decía ahorita, son para mí parte de, lo, de los principales problemas que tiene la ciudad y esta circunscripción ese botadero abierto, sí, a cielo abierto sí. que tenemos, Exacto. en el botadero de Duquesa sí. eh, que produce tanta contaminación, también son para mí parte de los desafíos que tiene, que tiene eh, el ayuntamiento en parte, junto con el INTRAN, sí obras públicas y con esas instituciones del Estado que intervienen en cada uno de esos problemas que te he planteado. Pero Elías. yo sé que tiene una voluntad sí. importante la alcaldesa, sí. Carolina Mejía, mi querida amiga, sí. de resolver y de, y de impactar en esos problemas, pero que de manera positiva se puedan solucionar. Elías, te quería interrumpir porque yo sé que en tu condición de legislador ¿No visualiza algún tipo de resolución en ese orden para apoyar y aportar a que, como tú dices, tu amiga la alcaldesa pueda lograr mejores resultados? ¿No visualiza ese orden tú? Sí, se han estado dando. Desde la Comisión de Tránsito, eh, si te fijas, eh, han estado trabajando. De hecho, conjuntamente con el INTRAN y, y Digesep para los estudios que primero determinan ese diagnóstico que te da, ¿cuál sería el pronóstico? Porque a la ciudad a este Distrito Nacional entran cada día más de un millón de vehículos. Sí. Entonces vienen de toda la periferia y por eso tú te encuentras esos puentes por la mañana para entrar como es ese, ese, ese tránsito, y igual para salir en la tarde, porque sí. es que entran, no viven aquí, no duermen aquí, entran, entonces ya tú sabes lo que pasa. Ese, nosotros dejamos un plan de ordenamiento territorial que establecía cuál iba a ser el peatón en diferentes lugares para la persona poder eh, poderse desplazar, la persona de a pie, pero igual en la amplitud de las calles, en los lugares, bueno, aquí se van a probar tantos niveles, pero tiene, necesitamos un ancho de calle. Y, y la cercanía, sobre todo, a los lugares donde estaban las terminales del metro, permitir el desarrollo en esos lugares, porque ahí existe la colectivización del transporte, que entonces tú puedes tú vas a evitar el tránsito. Si estás en esos lugares. Y se está haciendo un gran trabajo desde el gobierno con, esto, con este proyecto de parquea TRD. También sí. produce un poco que tú puedas dejar el vehículo en el parqueo y puedas utilizar el metro para ir a diferentes puntos sin tener que producir ese ese, ese sin tener que coger ese tránsito sí. que se pone difícil. Oye, me oye a las seis y media de la mañana, había tapón en la ciudad. Seis y media estaba oscuro y había tapón y yo dije, que es esto? Es así, es así. Elías, se nos ha agotado el tiempo, hermano. Quedan temas pendientes. Tenemos que hablar de la base, los asuntos, empleos y demás y todo eso. Pero vamos a tener que hacer otro encuentro. ¿eh? Está bien. Muchísimas gracias, Elías. ¿eh? Gracias a ti. <risa> Muy bien. Señores, hacemos una pausa. Venimos ya con la parte complementaria de este su espacio.